La idea, es esa, la idea es la de la apertura como, una, como un motivo académico, como el lineamiento, la dirección, eh, la meta, que para mí define el ideal de, del trabajo académico. Y en realidad, el trabajo académico así como se suele dar en México y también en otros países del mundo con diferentes, claras diferencias, eh, sociales y culturales y que es la vida colegiada, ¿no? la actitud colegial que es la de la colaboración y muchas veces la de la amistad, así como muchos de mis amigos están aquí hoy y futuros amigos que no lo son todavía pero que lo serán, Isabel que es mi gran amiga desde hace ya 20 años. La idea de la apertura, no se puede tener amistad sin ser abierto, no, no se puede, no, no, si, si alguien te oculta cosas, no... No, no, no es realmente tu amigo a menos que te quiera ocultar algo por tu bien y después eh, se revele la verdad en algún momento más apropiado ¿no? pero en realidad la apertura es la, es la clave en este caso aquí eh, me disculparán que algunas de las imágenes y los términos estén en inglés trataré de traducir en, en algunos casos, casi todo está en español en la presentación he estado yo haciendo, como dijo Isabel, investigación en el, en el Reino Unido y, y gran parte de lo que he estado haciendo tiene que ver con las políticas recientes de acceso abierto en, en el Reino Unido. Entonces la idea no es venir así a decir, ah, esto es lo que se está haciendo allá, etcétera, porque estoy, y yo, yo estoy seguro que muchos de ustedes están muy conscientes del gran trabajo que se está haciendo en México y en Latinoamérica en relación a, al acceso abierto, eh, pero tratar de platicarles de lo que está pasando también allá y de qué podríamos allá aprender de lo que se hace aquí y viceversa. Entonces el, el tema realmente es el de el, la, la apertura y el acceso abierto en el trabajo eh, digital. En el Reino Unido hubo eh, un reporte que firmó Jude eh, Finch, que se publicó en junio del 2012, que se llama así accesibilidad sustentabilidad excelencia cómo expandir el acceso a publicaciones de investigación entonces se hizo un grupo de investigación eh, en que se propuso discutir cómo llevar eh, eh, a cabo esta este cambio para muchos realmente paradigmático de cómo se llevaba a cabo la publicación académica en el Reino Unido. Este, este reporte plantea que los resultados de la investigación que se realiza por, con becas o con dinero público debería ser accesible no solamente a los académicos o a los estudiantes que pueden ir a las bibliotecas de las instituciones o, que, o la gente que vive en Londres o cerca y puede ir a la biblioteca británica, eh, sino, a, sino a todos. Que pueda la gente no tenga que salir de su casa y pueda entrar a una revista electrónica o buscar en Google, en cualquier motor de búsqueda, encontrar un artículo académico sobre, digamos, eh, el Parkinson, o el cáncer o la leucemia o el cólera o la poesía de Cthulhu y no se encuentre con un letrero que le diga que no puedes acceder porque tu biblioteca o tú no has pagado una cantidad de dinero. Eh, se recomienda entonces en este reporte que toda la publicación producida en el Reino Unido, como también hay reportes similares aquí en México y en otros países de Latinoamérica, se publiquen en acceso abierto directo, y con una licencia Creative Commons de atribución. Vamos a ver más adelante de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor ya lo sabrán bien. Eh, y si no, no se preocupen, lo vamos a ver en un momento. Pero esto ha causado un gran debate. Realmente las pasiones están muy álgidas porque como ustedes sabrán, el sistema de publicación académica digamos que podemos llamar tradicional funciona a través de eh, eh, compañías editoriales universitarias o no que son en, en empresas comerciales que emplean sin salario la mayoría de las veces sin salario a equipos editoriales de académicos que, que hacen reseñas ¿no? hacen arbitrio de los artículos que reciben Nadie, todos los académicos hacen eso sin pago extra ¿no? de lo que reciben de su salario o de su beca eh, y después eh, otorgan los derechos, los autores académicos eh, otorgan los derechos la mayoría de las veces a los, a los editores, y los editores son los que deciden cómo comercializan ese producto, es decir, la forma tradicional de la publicación era que el, el autor está en su, en su literalmente en su, en su cubículo, eh, escribiendo o en, en salón de clases, dando clases y eh, haciendo notas, se, se, se aísla para escribir Termina de escribir un artículo, lo presenta en una conferencia, en esa conferencia le, le dan retroalimentación, ¿no? críticas, comentarios. Eh, si la persona es lo no suficientemente sensata, pues integra una de esas críticas, ¿no? modifica un poco sus ideas, reescribe el artículo, lo envía a una publicación uh, académica de su preferencia. Se, la mayoría de las veces será por, basándose en los índices de reputación, ¿cuál es la revista más.? Eh, reputada en este caso en, en, en mi tema en mi, en mi disciplina cuál me va a dar más puntos eh, para que avance yo en mi carrera como académico se, firma, sí, sí, eh, se, se distribuye ese artículo a, a miembros de la comunidad que determinan si es publicable o no le dan comentarios o no se publica el artículo eh, no sin antes o el libro no sin antes se firma un contrato donde se suelen ceder todos los derechos de reproducción. Y luego ahí termina el trabajo del autor. La autor ya publicó, ya puso su línea en el CV, eh, y después a lo mejor pues, se interesará más o menos en ver si alguien está leyendo eso. ¿no? Si el trabajo, todo ese trabajo y ese dinero que se invirtió eh, está teniendo algún tipo de lo que ahora se denomina impacto. Ese impacto tradicionalmente se ha medido a través de citaciones, ¿no? Hay un índice de citación, entonces el número de veces que otros autores citan tu trabajo. Esto quiere decir que para que yo pueda citar un artículo o un libro, tengo que tener acceso a ese libro. Si yo cito un artículo al cual no tengo acceso, estoy haciendo trampa. Si uno de nuestros estudiantes cita un artículo o un libro que no ha leído, se trata de casi plagio, ¿no? es una, es una farsa intelectual, para, para citar hay que haber conocido el material, tener acceso a él, haberlo visto en alguna forma, no se trata de haber leído todo, o incluso de haberlo visto materialmente, simplemente lo cito porque lo usé, si no lo usé, no lo cito. Entonces eh, el debate, eh, al menos en el Reino Unido, pero en todo el mundo en general, es... Eh, es, es realmente muy feroz, sobre todo porque grandes compañías editoriales, por ejemplo como el Sevilla, están de repente viendo que sobre todo a partir de la emergencia de medios de publicación en línea, eh, su modelo de negocio está siendo cuestionado. El modelo de negocio en que la, las, las editoriales venden a las bibliotecas a la, a, de las universidades y a las universidades mismas eh, bonches, selección, grandes selecciones de revistas a un precio. La institución paga ese precio y por eso los estudiantes y los, los, los miembros de, la, de esa institución pueden acceder a esos, a esos artículos. Estamos hablando de, de, de, de revistas y de, y de libros que tienen una manifestación digital accesible a través de la red. Entonces muchas veces cuando uno siempre ha sido académico o tiene la suerte de Estar estudiando en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un presupuesto para comprar un cierto número de revistas electrónicas, pues a veces ni se lo preguntan. ¿no? Uno tiene acceso a eso. Ahora imagínense decir qué pasa con estudiantes de universidades ricas. ¿no? Uno, uno, uno, uno de estudiante, por ejemplo, cuando hice el doctorado en University College, que es una, una universidad en los números las más altas ¿no? en el Reino Unido y en el mundo, uno tiene acceso particular casi a todo ¿no? al menos en las humanidades y, y las ciencias sociales y luego trabajando en City, uno se da cuenta que no, que la universidad tiene menos presupuesto porque no puede comprar todo, uno puede solicitar a la biblioteca que lo compre, etcétera, pero ya implica más fricción, ya no se trata nada más de buscar la referencia y encontrarla estoy seguro que mi, mi, mi universidad tendría el dinero y la disposición de comprarme el recurso que yo quisiera ¿no? suerte, la pero no todo el mundo tiene este privilegio entonces la gente que se ha dedicado a ser editora sobre todo en las compañías comerciales grandes editoriales, transnacionales están preocupados por la cuestión de cómo así como sucedió con la industria de la música la industria de los videojuegos, la industria del, del cine ¿no? que, que la posibilidad de acceder contenido a través de, de medios digitales sin costo, está causando eh, una crisis o, o representa un posible peligro para la forma en que ellos han pagado la renta todos estos, tiemp todos estos tiempos. ¿no? Entonces, el, el acceso libre es no solamente una, una cuestión de, de, de un modelo de negocio, sino se trata de una interrogación realmente de la función de la academia, de la, de la función de la producción de contenido académico. Nos obliga a preguntarnos, ¿para qué escribo yo? ¿Para qué escribo y para qué publico? ¿Me interesa que me lean? ¿Y quién quiero que me lean? ¿Para qué? Eh, hay, ma hay maneras de, más efectivas de evaluar si estoy siendo leído o no, etc. Los medios tradicionales, digamos el papel, las revistas, eh, los, los libros, eh, tradicionalmente pues se puede medir su éxito ¿no? por el número de ventas, ¿no? Eh, el tiraje, bueno el tiraje promedio tiraje promedio de una monografía académica eh, estadounidense, promedio son 200 copias y, y eso no, no se sabe bien eh, porque los, los editores son tradicionalmente muy reservados en ese sentido, cuántas de esas copias se venden es, es muy posible que la mayoría se venden a bibliotecas ¿verdad? porque cada uno de esos libros generalmente se publican en pasta dura, generalmente tienen un precio por unidad bastante alto que va de los 30 a los 75 dólares, eh, más o menos. ¿no? Estas son cifras al aire, no traigo las, las cifras conmigo, pero ustedes... Lo pueden, lo pueden verificar cuando ven el, el precio de un libro académico y dicen, ah caray, porque no está diseñado para venderse al lector individual, está diseñado para venderse a una biblioteca que tiene el dinero para pagar esas cantidades. Ahora que se compre un libro no es garantía que se lea. ¿no? O que se cite. Entonces la pregunta es esa, ¿para qué escribo, para qué publico? Nos interesa... Ser más leído nos interesa que nuestro trabajo se conozca más allá de las fronteras. Las dificultades que representan la, la, los medios de publicación tradicionales para diseminar contenido son grandes, ¿no? eh, eh, sobre todo si los libros son grandes y pesados, ¿no? físicamente voluminosos. Eh, la importación, exportación, la traducción, eh, son, son factores de, de alta fricción que, impos que limitan, en gran medida, que la producción académica de muchos países eh, se, se conozca ¿no? y se cite. Entonces la pregunta, ¿para, ¿para qué publican los académicos? Para mí, eh, si me permiten la, las expresiones, me parece que en el, en el pasado lo que se decía en las 1.0, se pensaba en que se publica o se perece. O sea, la única, la única manera de sobrevivir como académico para poder avanzar en la carrera era una lista de publicaciones. No importaba que nadie te leyera, lo que contaras, es te que pudieras publicar. Humanidades 2.0 promueve que... Eh, eh, humanidades 2.0 sería que tienes que promover lo que publicas. Si no promueves lo que publicas, pues ¿para qué publicas? Porque no te van a leer. Entonces, esa, esa forma de pensar las humanidades, porque he de decir, no he dicho hasta ahora, que el acceso, la discusión sobre el acceso abierto tradicionalmente ha venido siempre desde las ciencias, desde las matemáticas, la medicina, la biología... ¿Sí? Y, y hay, ha habido poca discusión realmente, comparativamente, en, en las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Y esa es mi perspectiva particular. Sé también que hay integrantes eh, eh, académicos de las ciencias aquí en el auditorio. Entonces también a mí me interesa reunirla y, y contrastar las diferentes culturas académicas, ¿no? porque no son igual en todas las disciplinas. Humanidades 3.0, ¿promueve lo que publicas en acceso abierto o perece? O sea, porque publicar, de nada sirve que promuevas lo que publicas en una publicación que nadie o muy pocos pueden acceder. Eh, en, en, en, por ejemplo, en redes sociales abiertas como, como Twitter, por ejemplo, no tiene caso que yo comparta un vínculo a un artículo que a cualquier miembro del público puede puede picarle, entrar a la página y darse cuenta que va a ser excluido es como invitar a la gente a una, a una fiesta para que en la puerta te digan no puedes pasar entonces si vamos a invitar a la gente a la fiesta hay que garantizarles acceso a la fiesta de la misma manera ha habido diferentes versiones de la publicación académica ¿no? eh, empezado, la, la, la tradicional sigue imperando sobre todo en las, en las humanidades revistas y libros impresos 2.0 2.0 son versiones electrónicas de esas publicaciones. Entonces, como ya casi toda la publicación se hace a través de computadoras, pues lo único que se tiene que hacer es subir al, al Internet el PDF que se hizo para imprimir. O sea, lo que antes se llamaba el original mecánico. ¿no? Incluso lo que mucha gente hace y se solía hacer era que se fotocopiaban los libros y después se escaneaban e, y la mayoría de las veces, ilegalmente, se suben a la red. Entonces, estos son lo que en inglés se llama digital surrogates, ¿no? Es una copia digital que no que no fue hecha para ser leída digitalmente o compartida digitalmente. El paradigma sigue siendo el papel. Tiene número de páginas, tiene márgenes, no tiene hipervínculos, etc las publicación 3.0, ediciones digitales hechas con conciencia que se podrán leer en línea. Ya no se está escribiendo para que se lea en papel, ya no se está pensando, en ya no hay límite de palabras, por ejemplo, porque no importa, porque se puede seguir escribiendo. Ya no tienes que seguir un orden lógico, narrativo, secuencial, porque puedes tú invitar a la gente a leer en diferentes direcciones. Ya no hay límite de que no puedes incluir tal o tal gráfica color porque va a costar más caro introducir color. Puedes introducir todas las gráficas que quieras hacer a color, porque se va a ver en la computadora, es digital, no hay ese problema. Entonces, estas también pueden tener versiones impresas, alternativas, que tendrán menos funciones, lógicamente, o, o diferentes funciones que las digitales. Pero el paradigma sigue siendo eh, en papel. Creo que el 3.1... Eh, digo esto porque se trata de revistas y hablamos de volúmenes y existe la versión en papel y entonces sigue llamando revista de antropología o lo que sea. La publicación 3.1, revistas y libros digitales, nacidos digitales, hechos para leerse en línea, de acceso abierto. Ahí el paradigma es digital y ya el paradigma no es el que, de que la, el, el lector es el que tiene que pagar por consumir. La idea es que porque va a estar en línea tiene que ser accesible. Porque de nuevo, tener un recurso en línea que no es accesible por, para, mayor, para mayor gente, es decir, solamente para unos iniciados, bueno, entonces mejor lo pones en tu intranet o... Pues, entonces, suelo dar ideas así un poco radicales en ese sentido, pero estoy soy completamente opuesto en realidad al sistema de pago por suscripción de las revistas. Esta genealogía sigue un flujo. De que va desde el principio que siempre ha sido la idea de los derechos de autor, del copyright de todos los derechos de reproducción reservados, nos reservamos todos los derechos en la época digital en la época de la red, todos los derechos reservados es una contradicción es una, un barbarismo, porque una página de internet siempre es ya de sí una copia entonces cuando distribuimos materiales de manera electrónica nos podemos reservar algunos derechos, pero estamos otorgando un, derechos también. Entonces hemos pasado de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Y si no lo hacemos nosotros abiertamente, entonces el contenido se va a piratear. La gente encuentra maneras de compartir el contenido los académicos y los estudiantes encuentran las redes en que, oye, yo no tengo acceso a este contenido me lo pasas así ah, entonces pasan el PDF porque nadie va a pagar 40 libras el equivalente a mil pesos por un artículo de 12 páginas que además no sabes si te va a servir o no entonces lo que se hace es que se, se piratea así como yo estudié con puras fotocopias en la actualidad los estudiantes allá estudian con puros PDF y si no tienen acceso los PDF son compartidos ilegalmente entonces, la prohibición causa ilegalidad, ¿no? Es una gran metáfora, podemos pensar uno de los más grandes problemas de nuestro país. <risa> y tendremos que pensar, si no, lo que se tiene que hacer es reconocer el problema y plantear diferentes formas de imponer controles, pero también dar libertades. Entonces, la idea también es que a través de la, con la publicación digital, porque la, la publicación digital es no solamente el resultado, el final de un producto, sino también una cosa del flujo ya no son completamente distintas el trabajo, la producción académica el resultado de la producción académica y su divulgación un artículo en línea abierto está perpetuamente en potencia divulgándose a diferencia de un libro embodegado ¿no? 500 copias embodegadas esas 500 copias no se están divulgando solitas, en línea es posible que se encuentren es posible que no también, o que desaparezcan también hay otros retos ahí tengo algunas ideas generales ahí que, eh, que me parece que es fundamental que sobre todo en, en, cuando estamos compitiendo si lo queremos ver así con economías de producción eh, intelectual mucho más avanzadas en el sentido eh, económico la, la posibilidad de descubrir la producción académica es clave y eso no pasa solito tenemos que trabajar para que, para que suceda. Entonces, sucede así, ¿no? Entre más difícil me, sé, me es encontrar algo, pues más, más difícil me encontrar un artículo, más difícil será pues, leer el artículo. Entre más difícil sea tener, leer algo, más difícil será tener un público, porque si el público no lo puede leer, pues entonces no habrá público. Suena obvio, pero esto hay que deletreárselo a, a mucha gente. Entre, no necesariamente a ustedes. Entre más difícil sea tener un público, más difícil será crear un interés sustentable, que no sea solamente pasajero. ¿no? O sea, la, la, la, los lectores tienen que, los lectores ya no son así, o los estudiantes, ya no son solamente esta masa ahí pasiva, sentada, eh, ¿no? pensando en otra cosa, en el súper, sino, sino son también coproductores de la actividad académica. Los lectores son coproductores de la actividad académica. Y la academia pasa afuera de la academia también. Porque la gente se enferma de cosas que la gente eh, estudia en la academia, ¿no? Y por otra razón. Entre más difícil sea crear un interés sustentable, más difícil será tener impacto académico y público. Y cuando el imperativo para sobrevivir en los en las listas de popularidad de las universidades y, y para ser promovido y que te den la oficina con ventana y lo que sea, lo que, cuenta, lo que cuenta es tener ese impacto y a ver cuántas veces te han citado y si te conocen en otros países y, si no, y cómo te van a conocer en otros países, pues si tu contenido está embodecado. Si no tengo acceso a algo, pues no lo leo. Y si algo no se lee, pues no se va a citar. Entonces lo que tenemos, la, la idea es que con el acceso abierto es posible contrarrestar lo que hasta ahorita en su mayoría, al menos en economías donde sí hay un importante flujo de dinero a partir de la venta de contenidos académicos, es, se trata realmente de un robo a mano armada. Precisamente estos precios, las, las, las, si ustedes se han fijado en cuánto cuesta adquirir un artículo internacional individualmente, no por suscripción, siempre están así de mínimo 20 dólares. Constantemente uno puede encontrar, por ejemplo, en, en, en Twitter, opiniones de gente diciendo yo no puedo creer que esto cueste esto. O sea, aquí, en, aquí dice una, una académica, dice, ¿cómo es posible que un artículo cueste 37 dólares? No, ni siquiera pago eso por un libro completo. Entonces esa, esa, esa cifra está, es una cifra ficticia. Porque no existe. Nadie paga eso. A lo mejor a un, a algún estudiante rico, desesperado, que el artículo es al otro día y, y necesita copiar y pegar algo, ¿no? O sea, a lo mejor. Pero, pero en realidad, los académicos, nadie va a pagar eso. Menos si no tienes dinero, ¿no? O No tienes presupuesto para eso. El académico digital, entonces, tiene una conciencia de esto. Tiene, tiene la conciencia, esto es... Eh, es una síntesis de lo que trabaja Martin Weller, tiene un libro muy bonito de, del cual me fusilé bajo Creative Commons su, su título se llama The Digital Scholar entonces él dice ahí, basándose también en el trabajo de otro eh, académico que trabaja recursos educativos abiertos que los académicos que trabajan eh, digitalmente tienen habilidades digitales avanzadas, depositan su trabajo en repositorios filtran, curan información y la comparten con otros, publican en blogs sobre su investigación o enseñanza, publican en revistas de acceso abierto, comentan abiertamente sobre el trabajo de otros y construyen redes, redes de académicos. Es decir, ya no es la cuestión esa medieval del yo estoy en mi cubículo, yo escribo, se lo mando a otro, se publica y ya, ya el que sigue, el siguiente actriz, ¿no? y no hay interacción. Lo que se plantea es que esto es suena muy bonito en, en la letra, pero la idea es, bueno, ¿quién está incentivando esto? ¿De dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿Las universidades? Realmente no lo están haciendo todavía. Eh, los que, Las instituciones, organismos que dan dinero para la investigación, no del todo, pero ya vemos casos como con el que empecé en que empieza a ser la imperativa que esto sea, entonces hablan de la importancia de ser interdisciplinario de trabajar en equipos y todo eso pues dan puntitos pero todavía no se establece realmente cómo eso se puede volver una realidad, ¿no? sino un mayor esfuerzo que implique salirse por el momento de nuestra zona de confort y, y hacer un esfuerzo más compatriotas vamos a ver si funciona este vínculo para que vean más o menos lo no es que yo tendría que cambiar aquí el, la. la pues puede hacer? Bueno, se los enseño rápido. Aquí está, fíjense, esto está publicado por Bloomsbury Academic, que es un. Bloomsbury es una. Bueno, publicaron a Harry Potter, ¿no? O sea, es una, una, una compañía editorial gigantesca que tiene una sección académica. Entonces, el libro se puede comprar. Y se puede comprar físicamente o se puede comprar en forma electrónica. Esta tiene una licencia Creative Commons de atribución no comercial. Vamos a, a ver eso. Esto quiere decir que lo puedo yo bajar, pero yo no lo puedo revender. Entonces no se vale que yo lo baje en prima y se lo venda a mis alumnos en fotocopias. <risa> <risa> tiene un DOI, un Digital Object Identifier, que es el equivalente realmente al ICBN ahora. Aunque también puede tener un ISBN además de esto. Los contenidos están aquí, pero el, el mismo libro existe. Digamos se puede, el libro se puede leer en línea, capítulo por capítulo, tiene tiene hipervínculos. Obviamente si este libro está impreso en papel, pues no puedo hacer esto, ¿no? Así es. Y la cuestión es que lo ha ido actualizando, porque como todas estas cuestiones se mueven tan rápido, eh, este, la, la versión abierta digital ofrece la posibilidad de, de, de actualizarlo. Entonces, la apertura, la apertura de este libro, por ejemplo, no está nada más en la cuestión de que, sea de, de que lo pueda yo leer sin pagar, sino que también tengo yo el permiso para reescribir este libro para copiarlo y pegarlo, para jugar con las palabras, para encontrar, hacer análisis y visualizaciones de las palabras, que se llama minar el texto, eh, comentarlo. Tengo yo la licencia para copiar aquí y pegar, aquí en este caso lo traduje, es una, es una adaptación, es un derivado, y ponerlo en mi presentación. Lo que sucede es que cada vez que un académico hace una presentación de estas horribles de PowerPoint, ¿Es que siempre se está rompiendo la ley de derechos de autor? Siempre. Entonces, es una buena manera de evitar eso. Entonces, no necesariamente porque luego los derechos de autor y Creative Commons están en, en contradicción. Les recomiendo el libro, lamentablemente no, está en inglés, pero sí sé. Ahí están los derechos, no tienen que pedirle derechos a nadie para traducirlo. Y así como la gente traduce las entradas de Wikipedia, ustedes podrían hacer lo mismo. Nada más tenemos que querer hacerlo. Entonces, acceso abierto. Primera definición, así, primer concepto eh, clave y rápido. Ya está No, 12.5. minutos más para que Sin costo para el lector sí eh, ok, tú me, tú, tú me dices ¿no? ¿Para sí. porque si no yo me clavo y sí. tengo un chorro de diapositivas Peter Peter Suber es uno de los autores eh, más reconocidos de los primeros que empezaron a promocionar la idea del, del, del acceso abierto en, en un contexto académico más amplio eh, ustedes pueden encontrar toda su su, su literatura eh, en línea pero él lo que dice es que la, la literatura publicada en acceso abierto es digital, en línea, libre de costo para el lector y en algunos casos a los autores. E ideal, idealmente libre de la mayoría de las restricciones de copyright o de derechos de autor a través de licencias de Creative Commons. Aquí yo aumente. Eh, lo que lo hace posible es el internet y el permiso o la aceptación, la concesión, del autor y del dueño, de los, o de, del dueño de, los, de los derechos de autor. Hay un terror recientemente en la, en, la, en la discusión de que el acceso abierto representa una caída de la calidad académica y que todos los principios fundamentales en los que se había construido la, la idea de excelencia académica que era el, el arbitraje y la publicación en revistas que han existido desde el siglo XIX pues están viniendo abajo que ahora cualquiera puede publicar. Entonces, como cualquiera puede publicar, aparentemente eso es algo malo. Entonces, el acceso abierto es solamente un modelo, precisamente un modelo de distribución, pero también un modelo, digamos, ético, porque es un modelo de distribución, pero además de permiso para que se hagan cosas con eso. No es solamente darte algo, pero dejarte hacer cosas con eso. Entonces, el, lo que se llama en inglés peer review, en español arbitraje, no está en contradicción con el acceso abierto. Revistas de acceso abierto o acceso libre son arbitradas también y, y, y muchas veces el mismo equipo de personas que trabajan en las famosas revistas reputadas de, que existen desde el siglo XIX. La cuestión con el acceso abierto es que no es gratis producirlo. El acceso abierto no quiere decir que no cueste producir el trabajo académico, y todos sabemos que el trabajo académico cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Sin embargo, porque eh, no cuando se trata de solamente una publicación de acceso abierto, es menos cara, puede ser menos cara, en términos de publicación que, un, que las publicaciones eh, impresas. Eh, y también representa una posibilidad de experimentar cómo se puede financiar el trabajo académico de una manera que sea más justa, que no sea cobrando unas suscripciones impagables, de manera que muchas organizaciones, instituciones Colegios pequeños, universidades la UNAM tiene un privilegio enorme pero no todas las universidades son la UNAM entonces es ahí donde viene no solamente el modelo de distribución sino un modelo ético de distribución una, una, una resignificación del trabajo académico es decir, se, no se trata nada más de producir conocimiento de excelencia sino que ese, ese conocimiento de excelencia no sea exclusivo para los que ya tienen conocimiento de excelencia sino que potencialmente otros puedan eh, acceder. Ahora, generalmente lo que va a pasar es que los, las mismas gentes que están interesadas en las mismas cosas encuentran las maneras de encontrarlas. ¿no? Pero lo que es importante es ver, bueno, la cantidad de dinero que se está yendo en pagar suscripciones se podría emplear de otra manera. La teoría dice, eh, estudios bibliométricos, ya ni ya, ya, tan recientes, ya, este ya tiene casi 10 años, donde muestra cómo el acceso abierto tiene, eh, correlato, las, los artículos que son publicados con acceso abierto tienen un correlato eh, con mayores citaciones y mayor recepción entonces, si tú tienes un artículo sobre un tema en acceso abierto según este estudio, y un artículo sobre el mismo tema en una revista cerrada, el que es acceso abierto va a ser más citado y no me sorprende, si tú tienes dos fiestas y, y en un, las dos tienen el mismo, la misma música y el mismo alcohol ¿Sí? la misma gente guapa, en uno te cobran la entrada y en el otro no, ¿a cuál van? El acceso abierto facilita la citación, este es otro estudio, y este es también desde el 2005, los que ustedes, los que saben de bibliometría, saben que los estudios de citación toman bastante tiempo para poder tener resultados, la bibliometría es el estudio de la citación académica. En este estudio, en este artículo eh, del, del 2005, de nuevo encontraron en, en, una, en un estudio a través de 10 años de cómo, hay, cómo eh, incrementa el impacto de las revistas académicas, de nuevo se, se vio el mismo, el mismo resultado. Entonces, esta es la cuestión. La conclusión es que si hay una presencia abierta en línea, habrá mayor citación. Hay dos principales, principales rutas al acceso abierto, como quizás muchos de ustedes sepan ya. Revistas y monografías de acceso abierto, libros digitales que son de acceso abierto o artículos en revistas académicas. Y, hay, eh, y este, esta, esta manera es, una, es la manera directa, la que en inglés se, se denomina code o modelo dorado o modelo de oro. La mayoría de, la, de estos modelos están... El, el, el, la, ¿Cómo, ¿cómo es que se pueden hacer? ¿de dónde viene el dinero si no se está cobrando al lector? bueno, hay dos maneras, una son con la gente que está haciendo, sobre todo la gente en la ciencia que tiene buen dinero de, para la investigación, así como les dan dinero para ir a una conferencia, les dan dinero para publicar, y entonces las revistas, incluso las más establecidas también están ofreciendo la opción de, quieres acceso abierto, entonces te cuesta a ti como autor publicar esto no quiere decir que, que, que el que pueda pagar va a publicar el arbitraje ya se hizo, etc. ¿Sí? Pero, como, pero como hacer la revista cuesta dinero, pues ¿quién lo va a pagar? el lector ya no lo está pagando, la universidad ya no lo está pagando el dinero tiene que venir de algún lado el problema con las grandes editoriales es que han simplemente invertido el modelo entonces antes cobraban carísimo al lector, ahora le cobran carísimo al autor entonces eso tiene que cambiar también estos, estos, estos cargos se conocen en inglés como APCs o Article Processing Charges. Muchas revistas ofrecen la opción de, de decir cuánto quieres pagar o incluso decir no puedo pagar y no pagas nada. Esto, otros tienen planes en que estudiantes o postdoctorados, eh, retirados, desempleados, etcétera, no pagan. Es un modelo de nuevo que empezó con las ciencias, en donde hay grandes cantidades de dinero en las humanidades, donde está el investigador ahí solito estoy viendo sobre la poesía de Catulo, suena como imposible que esto sea hay otras formas, entonces la idea es que eventualmente así cuando uno tiene una beca de Conacyt no solamente te den la beca de Conacyt para lo que alcance, pero también te den o algo para ahora está para que publiques un artículo si te lo aceptan la otra versión es la versión indirecta que es cuando se, se hace, la, antes de que el artículo esté, una versión del artículo que se va a publicar, pero no la versión última, porque todos los derechos de autor la tiene la editorial, se deposita en, en un repositorio institucional, que es de acceso abierto. Y este, es, este modelo se llama, es el modelo verde, o, o green, open access. Hay más de 600 repositorios en el, en el mundo, la UNAM tiene uno, las grandes universidades, todas las grandes universidades tienen. La, el problema es que entonces ahora hay dos tipos de artículos, ¿no? El artículo, que es la versión anterior, sin el formato, sin el diseño bonito, que se publica en el repositorio, que es el que la gente puede acceder y leer. Y el artículo publicado en la revista de pago. La sospecha mía, la intuición, es que mucha gente lee la del repositorio y cita la del artículo. Entonces también tenemos que empezar a crear mayor cultura de cómo aprender a citar recursos. Hay gente que cree que no se puede citar de internet, por ejemplo que un URL no se puede citar, etc. ¿no? Entonces, toda esta cultura tiene que, que, que, tiene que ir cambiando. Entonces, la idea, la apertura no es solamente apertura de acceso, sino también de reuso, y eso es lo que ha causado mayor resistencia entre los académicos, sobre todo de las humanidades y de las ciencias sociales, en las artes, porque hay una diferente actitud ante, ante lo que se produce. El autor de las humanidades, de las, de las ciencias sociales, siente, esta es mi autoría, es mi libro, es el gran libro que estoy escribiendo, cómo alguien más va a poder mi idea es que el trabajo, el trabajo académico en las humanidades, las ciencias sociales, las artes, en cualquier disciplina es siempre, por definición, derivativo. Cuando uno compra una guía, un libro sobre Nietzsche, es un libro derivativo de las ideas de Nietzsche y de todos los que han escrito sobre Nietzsche. Si alguien cree que puede escribir algo nuevo sobre está escribiendo ya alguien sobre algo, ¿no? sobre la obra de alguien. Eso ya es un remix, por definición. Entonces, todo el trabajo académico es derivativo. No puedo yo pensar en un trabajo académico, que ningún gran descubrimiento científico, ningún gran descubrimiento académico que no haya sido basado en el, en el conocimiento de alguien más, a lo mejor ni la rueda. Entonces, la oposición a, a, a las licencias eh, abiertas, en ese sentido, sí tiene que ver con esa... Yo la puedo comprender como autor también, ¿no? existe esa posesividad ante el contenido. Hay varios ejemplos, ¿quiénes? uno de los ejemplos más grandes que seguro conocen de nuevo de la ciencia, es la Public Library of Science, Plus One es la, la, la revista que eh, procesa cargos para, a los autores. Eh, nosotros estamos trabajando, estoy en el comité de, de, de, eh, de digo, no, bibliotecología de, de, esta, de esta revista, es un modelo basado en este, que se llama Open Library of Humanities, y la idea es que es una mega revista digital de acceso abierto donde el dinero viene de conseguirlo de otras organizaciones y los autores no tendrán que pagar por publicar. Hay también editoriales privadas que publican, hacen el trabajo eh, digital, editorial, pero de manera abierta. Hay Open Book Publishers también, es uno muy bueno. El ejemplo en México, el de, de Copit, es excelente. Está por ejemplo, el, este mega repositorio de, de, de Cielo, que es la envidia de todo el, el mundo desarrollado, entre comillas. Entonces, lo que, lo, la idea es que los autores ya no, no pueden estar en desconocimiento de cómo se va a hacer accesible su, su, su trabajo. Eh, la Universidad de Nottingham tiene este repositorio de políticas editoriales y de autoarchivo, o sea, cuando se publica el repositorio, porque ustedes saben que si ustedes tuvieron un contrato para publicar, entonces seguramente les van a dar un embargo en el, tiempo en el que no pueden publicar ni distribuir su trabajo. Esa es la cosa. En el momento en que ustedes firman un contrato y otorgan todos los derechos de autor, ustedes no están... es, es ilegal hasta mandarle un email... Con, no, tú no puedes distribuir tu propio trabajo. Entonces uno puede ya empezar a escoger dónde quiere publicar de acuerdo a las políticas de derechos de autor... De, de, de, las, de las revistas, en lugar de nada más por nombre, o reputación, o idas, o porque ahí trabaja mi, mi supervisor. O... este Ya me pasé. Era para dejar tiempo para preguntas. Sí, no, me parece muy bien que haya preguntas, porque eso ¿Hay algo Bueno, solamente, sí, yo creo que lo más, la, la idea más importante es que... Es entender que Creative Commons que se funda en el, en el 2001 es, una, es un intento por ofrecer un marco social y, y jurídico para enfatizar que, que la red no es el salvaje oeste, ¿no? La, las tres que se piensa es no no lo que se publica en internet no es eh, dominio público por definición. Se tiene, tenemos que generar como académicos y como usuarios de internet, aunque no seamos académicos, una cultura de la atribución. O sea, se hace de la citación. Citar es atribuir, es decir, yo leí esto aquí y esta idea viene de tal y yo digo esto sobre lo que tal dice. Esa es la academia. Y eso es, eso es también el uso del internet. Las, las, las, las, las licencias de Creative Commons complementan los derechos de autor. No están en contra del derecho de autor, sino que lo complementan hay varias, varias licencias con niveles de permisividad hay unas que dan más permiso de hacer cosas y otras que dan menos permiso no, no, sí, ese es el riesgo, pero, o sea, el, copyright, pero el copyright, ¿a poco el copyright ha detenido a alguien? La, la, la, la economía mexicana está basada en la piratería los derechos de autor no van a detener a la gente de copiar ilegalmente, es decir, lo que lo que se necesita es generar esa cultura que tú precisamente dices de citación, si tú vas lo que se puede hacer es seguir las buenas prácticas de otras organizaciones e instituciones similares por ejemplo la, la biblioteca británica es un ejemplo ¿no? y tú puedes eh, encontrar imágenes ahí el copyright si sí, generalmente cuando, lo que pasa con la digitalización es que cuando se digitaliza o se digitiza un, un, un, un original material el copyright es de la institución que hace la copia digital aunque la obra sea de autoría de otra persona. Pero, entonces, sí hay casos en que es de dominio público, es una obra prehispánica, por ejemplo. El, el copyright no pertenece a, a, a, al autor prehispánico, si se conoce, sino eh, es dominio público por la antigüedad. La digitalización pertenece a la organización que más Y entonces, idealmente, si lo encontraron a través de tu recurso, es tu recurso debe in indicar así es como se debe citar esta imagen porque la estás ofreciendo entonces esa es la diferencia entre el, el salvaje oeste y una red académica ¿no? es que el, no puedes evitar el salvaje oeste o sea aunque aunque aunque no aunque digas tú así vamos a citar la gente igual se va a robar si quiere pero la idea es empezar a generar una cultura en que eso ya no esté bien sí en que en pero declarando desde el principio, o sea, por eso es que las licencias, de, de, ¿tenías licencia de Creative Commons tu recurso? Crédito. Tienes que tener una, una sección que diga, ¿cómo citar este recurso? Si usas esta imagen, cítalo así. Ahora, eso no quiere decir que te hagan caso, pero al menos tú ya estás diciendo, así es como me gustaría que se use este recurso, porque si no, nunca va a haber cambio, ¿me eso es Creative Commons, exactamente. Es la, se, se comparte contenido en internet y se asume que o nada se puede o todo se puede. Y las cosas no son así. Pero es igual en todos lados. ¿eh? Hay, hay gente que, de veras, tú puedes firmar para, la, para académico en Cambridge y dice, todo lo que produzcas es derecho de la universidad. Entonces, por eso es que es importante que se negocie. Esto no es inflexible e incambiable. Es cuestión de, de tener uno esa conciencia y de decir, esto no está del todo bien. Esa es una primera eh, precaución legal que hace la universidad. En algunas no, todas lo hacen. Y, de, y, de, y después negociar eso. Es decir, en lugar de darlo por sentado, de decir, ah, bueno, sí, ya, yo firmo y, y sale, ver, esto es lo que se llama, lo muestro rápido, licencia para publicar. O sea, hay acuerdos de transferencia de derechos. Los derechos de autor, es un derecho exclusivo, tuyo, que se... A la hora de cuando quieres, en el momento en que te terminas de escribir algo, el copyright es tuyo. A la hora de publicarlo, de firmar un contrato para publicar en, en otro lugar, lo que está pasando normalmente, si cedes tus derechos, es una transferencia, es un acuerdo de transferencia de derechos, en que el derecho ya no es tuyo, sino de, de la editorial. Lo que se está proponiendo ahora es que el acuerdo de transferencia de derechos se cambie por una licencia para publicar. Y en esa licencia para publicar los derechos son tuyos y en parte de esos derechos es dejar que la gente haga cosas con él. O sea, que lo copie, que lo distribuya. Que, y a ti te va a convenir que se copie y se distribuya, porque si no se copia y se distribuye nadie va a saber que existe. Ah, los derechos de autor aplican de donde esté el, el servidor. Hay licencias Creative Commons internacionales y también hay locales, ported se llama para que porque el copyright sí de, varía por jurisdicción. Pero quién está haciendo dinero del trabajo académico. No en serio. ¿A poco hay alguien que está foto así que digo porque una cosa es fotocopiar es, digo piratear sedes de, de bachata y otra cosa es eh, no catálogos de la exposición del museo de arte contemporáneo. Dudo mucho que alguien esté esa es la cosa porque no, no, nadie Nadie está mejor que así se distribuya y entonces te con... la atribución es la clave, coincido completamente contigo. Ese es, la, ese es el, el, derecho, el derecho, fundamental, vaya. Mientras respetemos el derecho, hay de hecho una, una licencia Creative Commons cero, en que tú dices, yo dejo mi atribución, no importa que lo haya hecho yo, porque lo único que hice puede ser una estadística, son números o acumulé toda la información de ley de la transparencia o lo que sea. De mi, de mi sitio de red. No me interesa que me, yo lo doy también hay gente que ya hace eso ¿no? eh, pero sí relanzó todas las demás licencias la atribución es la clave no hay nombre del autor pues. la cuestión es negociar que uno como como autor no es no está a la intemperie obligado a firmar un contrato de cesión de derechos estándar uno puede negociar y uno puede decir ah, o sea no es lo mismo hacer Depende de la disciplina que te esté trabajando, del, del tipo de contenidos. A veces si estás trabajando con materiales de, de autoría de otras personas, por ejemplo, tú no puedes solito decir, ah, todos pueden hacer lo que ustedes quieran con esto, porque todo no es tuyo. Puedes decir eso del contenido que, que tú generas. Entonces la, sí, la respuesta es, es, es no, es más bien es, es, es, el, es empoderar a los autores para que negocien que para que negocien que sus libros y sus artículos, no solamente, digo, siguiendo el mandato de la UNAM, se hagan con acceso abierto, o que uno prefiera naturalmente como autor el acceso abierto, sino que se distribuya con una licencia Creative Commons. Porque va a estar en el Internet y la gente lo va a fusilar, si lo encuentra.